Ya, Ni un, un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo un fantasma! ¡Oh no! ¡Veo un fantasma! ¡Corran! ¡Veo un fantasma! Es Halloween ya un alma hay, Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo un zombi! ¡Oh no! ¡Veo un zombi! ¡Corran! ¡Veo un zombi! Es Halloween ya ni un alma hay, escucho pasos. ¿Quién se acerca? ¡Veo un vampiro! ¡Oh no! ¡Veo un vampiro! ¡Veo un vampiro! ¡Ja, Es Halloween ya ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo una bruja! ¡Oh, no! ¡Veo una bruja! Me hace temblar, voy a vestirme y sentirme real. Con mis colmillos y mi negra capa, soy un vampiro, mejor escapa. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, knock, knock, dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho, knock, knock.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 ¡Veo un fantasma! ¡Oh, oh no. no! ¡Veo un fantasma! ¡Corre! <risa> ¡Veo un fantasma! ¡Ja ja, ja, ja! ¡Es Halloween ya! ¡Ni un alma hay! ¡Escucho pasos! ¿Quién se acerca? ¡Veo un zombie! ¡Oh no! ¡Veo un zombie! ¡Cuidado! ¡Veo un zombie! Ja, ja, ja, ja, ¡Ja Es Halloween ya ni un alma hay escucho pasos quién se acerca veo un vampiro oh, oh no veo un vampiro ayuda oh, yeah. veo un vampiro ja, ja, ja, ja, ja. es halloween ya ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo una bruja! ¡Oh, ¡Oh no! no! ¡Veo una bruja! ¡Sálvenme! ¡Veo una bruja! <risa> es Halloween ya Ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo un esqueleto! ¡Oh, no! ¡Veo un esqueleto! ¡Escóndase! ¡Veo un esqueleto! ¡Ja, ja, ja, ja!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 Tiburón dudu, tiburón vampiro dudu, tiburón vampiro, vampiro yeah! dudu, tiburón. Tiburón monstruo dudu, tiburón monstruo dudu, tiburón monstruo dudu, tiburón. Tiburón, monstruo dudu, tiburón, monstruo dudu, tiburón, monstruo dudu, tiburón. Tiburón calabazado, tiburón calabazado, tiburón calabazado, tiburón. Tiburón calabazado, tiburón calabazado, tiburón calabazado, tiburón. Tiburón fantasma dudu, -du. tiburón fantasma dudu. -du. Tiburón fantasma dudu, tiburón, Tiburón Fantasma Dudu, Tiburón Fantasma Dudu, Tiburón Fantasma Dudu, Tiburón. A escapar, do, do, do, do. Caminar, de los caminar Caminar, caminar, caminar Cinco esqueletos Cuatro malas brujas, cuatro malas brujas Míralas volar, míralas volar a volar, a volar, a volar Cuatro malas brujas Son tres fantasmas, son tres fantasmas Óyelo soplar, óyelo soplar Oh, oh Tres fantasmas Dos gatos negros Dos gatos negros Míralos correr Míralos correr A correr A correr A correr Dos gatos negros Un hombre lobo, un hombre lobo, escúchalo aullar, escúchalo aullar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. un hombre lobo. Feliz Halloween, feliz Halloween.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 Ha, <laughs> ha, ¡Yo!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 Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como. ¡Yo también lo escucho! ¡Hace! ¡Woo! ¡Uh, uh, uh! ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace...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 que suena como Oh, es swish, swish, swish Los limpia parabrisas hacen swish, wish, swish, swish Swish, swish, swish, swish, swish Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish por toda la ciudad El bombero del camión hace sh, sh, sh, sh por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van girando van, girando van Las ruedas del camión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 ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú?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 un vaso de leche, un poco de azúcar, en la licuadora y... ¡No, no, no! Un poco de pan, punto mermelada, mermelada, queso hay que ponerle y... ¡No, no, no, no! Mami, mami, mami, mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, mami, mami, mira mi, mi barriga, barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un...? ¡No! Puedo comer uno. No. Puedo comer uno. No. Puedo comer uno. No. No, no, no. mamá. Ma, ma. Chom, chom, chom. Danos ya. Chom, chom, chom. ma, mamá. Ma. Chom, chom, chom. Danos ya. Yom, yom yum. Me despertaste y me duchaste. Fui a la escuela por horas y horas. Subí al autobús y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 <risa> señorita Moffet sentada en una banca Comiendo su cuajada y suero Y vino una araña quien se sentó a su lado Y echó a la señorita a correr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 No digas nada más Mamá va a comprarte un ruiseñor Si el ruiseñor no quiere cantar Mamá te comprará un anillo de diamante Si el anillo de diamante se vuelve de latón Mamá va a comprarte un espejo si ese espejo se rompe Mamá va a comprarte una cabra Si esa cabra no quiere jalar Mamá comprará un toro y carreta Si el toro y la carreta se vuelcan Mamá va a comprarte un perro, Robert Si el perro llamado Robert no quiere ladrar Mamá comprará un caballo y carreta Si el caballo y la carreta se caen Seguirá siendo el bebé más lindo en la ciudad Así que ya, bebé, no llores Papá te ama y yo también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 3 papas, 4, 5 papas, 6 papas, 7 papas más 10 botellas verdes colgando en la pared 10 botellas verdes colgando en la pared si a una botella verde leo 8 botellas verdes colgando en la pared 8 botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer, abre Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared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 Si una botella verde le ocurre, cae, abre una botella verde colgando en la pared. Una botella verde colgando en la pared. Una botella verde colgando en la pared. Si hay una botella verde le cura cae, abre ninguna botella verde colgando en la pared.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 Yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Doodle sigue así Yankee Doodle dandy. Do Escuche el ritmo de la música y se hábil con las chicas Va el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres había como un millón Yankee Doodle sigue sí, así, Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas Yankee Doodle sigue sí, así, Yankee Dudo! grande Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Jicoridicoridoc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 ¿Qué quiere qué, quiere quiere zapato Él perdió un zapato, del violín y no sabe violín y no sabe qué va quiere quiere qué, que él va encuentre sin un zapato él Quiere la señora encontró el zapato y él encontró el arco del violín Cantemos que quiere que, ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Quiere ella perdió un zapato, él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer. ¿Qué quiere qué? Ella qué va a hacer? Hasta que lo encuentres en un zapato bailará.